Buenas tardes y bienvenido al segundo módulo de inscripción en línea. En este video cubriré todos los formularios y los documentos requeridos. El paso número 2 es el formulario del distrito de emergencia para la enfermera. Como usted puede ver, la mayoría de la información ha sido ingresada. Sin embargo, usted debe de colocar su hijo, si su hijo es alérgico a algo. Usted debe revisar si su hijo tiene una de estas condiciones y por favor mencione todos los medicamentos que el estudiante toma. Usted debe de firmar y completar el formulario terminando la sección número 2 y continuando la sección número 3. Permiso para recibir consejería. Por favor, lea la información y autorice a su hijo a recibir servicios escolares de consejería o no autorice a su hijo a recibir servicios escolares de consejería. Usted debe firmar y completar el formulario, terminando la sección número 3 y continuando con la sección número 4, encuesta ocupacional. Por favor, lea la información. Si usted marca no, Usted puede parar, completar la sección número 4 y continuar con la sección 5. Si usted marca sí, por favor lea toda la información, luego usted debe firmar, colocar la dirección de su casa, ciudad y estado, completar la sección número 4 y continuar con la sección número 5. Residencia del estudiante. Por favor lea toda la información, marque todas las que sean aplicables firme, coloque la fecha y relación con el estudiante, completar la sección 5 y continuar con la sección 6. Conexión militar y hogar de cuidado tutelar. Por favor, lea la información y haga su selección. ¿Usted marca sí o no? Si usted marca sí, a cualquiera de las respuestas, usted debe de llenar el nombre del estudiante. Grado y fecha de nacimiento. Usted ha completado la sección número 6, continúa a la sección número 7, el tiempo de asistencia. Por favor, lea toda la información cuidadosamente una vez usted la ha leído, firme y coloque la fecha en el formulario. Usted ha completado la sección número 7 y continúa la sección número 8. Manual del estudiante. Esta sección es opcional y tiene un enlace al manual del estudiante. Sin embargo, la sección 10 y 11 regresan al manual del estudiante. Usted selecciona sección número 10, Código de Conducta. Lee toda la información, firma y coloca la fecha. Terminando la sección número 10 y continuando a la sección número 11. Usted y el estudiante leerán la información. Usted dará permiso para que a su hijo se le emita conexión al computador que le dará acceso a las computadoras del distrito, o no dará permiso a su hijo para que le sea emitida la conexión al computador. Su estudiante firmará. Usted firmará. Y ha completado la sección número 11 y continuará a la sección número 12. Política de teléfono celular de Castleberry ISD. Usted y su estudiante leerán la información. Usted firmará. El estudiante firmará. Y continuarán a la sección número 13, aplicación de servicios para comidas gratis o a precio reducido. La aplicación de comida gratis o a precio reducido abrirá una ventana nueva y lo llevará a heartlandapps.com. Una vez que ha completado la aplicación, por favor regrese al acceso familiar Skyward para completar la inscripción en línea. Usted ha regresado al acceso familiar Skyward completando sección número 13, continúe a la sección número 14. Registro en línea completo. Una vez que todas las secciones han estado terminadas, usted presentará el registro en línea. Una vez que la inscripción en línea ha sido presentada satisfactoriamente, usted recibirá un correo electrónico. Por favor, imprímalo y tráigalo con prueba de residencia a la oficina el día 3 o 4 de agosto. Gracias por vernos.